Hola chicos de youtube, aquí estamos en un nuevo video para el canal y esta vez vamos a estar jugando otra vez LFTREAD en la campaña ¿no? del de diluvio y estamos ahorita en cuál era? No me acuerdo cómo se llama el capítulo pero vamos a jugar, se había muerto nuestro compañero Yasid, acá está nuestro compañero Yashid, pero están inactivos un rato, vamos a esperar mi live, espérate, voy a entrar Ahora sí, continuamos, ¿Donde la la Dale. Listo. Dale. No <risa> <risa> ¡Ay, pero ese <¿no? risa> <Ay>, perra! <¿no? risa> No veo nada, güey. ¿Cómo que no ves nada? Ah, la mierda es, ahora. Acá estas acá, acá, acá. ¿sí? casas. Sí, acá hay un servidor, mira ¿no? Ya tengo uno. Ah, ya, ya. No, no subas todavía. Ya tengo un truco, ya tengo un hack. Tengo que. No, de acá abajo no se puede. De arriba sí. ¡Mungus! ¡Oh mira no. ¡Yo lo no mato al ¡Ya lo no mato, no mato, no mato, ¡Ya lo mato, ¡Ya lo maté! ¡Ya lo ¡Ya está! Ya. por acá nomás? ¡Sí! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah no! ¡No me he eché daño esa bueno! ¡Oh! ¡Elis! ¡Sí! ¡Ya está ya! ¡Ah! Le estaba agarrado. ¡Ah! ¿Seguimos bajando o no? ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! dos ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! corre. ¡Cuidado! Corre, o oh, Spider-Man, diré ¿Qué te, le puedes dar a tus compañeros Sí. uy está tronando feo escuchaste rempalago? uy muchachos ustedes escucharon el Sí, Sí, oh, está fuerte a la mierda me ah, mueve anda de su corre corre corre corre corre Fuerte, vamos. Vienen zombies. Rápido, más rápido. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, no, ya, ya, ya, ya, ya, aquí? ya, Gustavo Bueno. ya, ya, Para, para, ya, ya, ya, corre. corre! corre Dale, dale, Dale, dale, Los me han hecho nada la witch, siente la witch. Demo. ¿por qué no me pago si estoy en el agua? la <laughs> Está la witch? Estoy buscando la gui ¿Dónde estás tú? Me quedo, Molotov Man, acuérdate, estamos mucho con palas Ya, ¿no? ya, yeah, yeah, voy, voy, voy, voy. Puta fuerte la lluvia, ¿qué es eso? Listo, listo, listo ¿Qué? Cierra eso, coño Cierra, espera, puerta por arriba de los techos para que vayamos más rápido sí, sí, sí. Acá, ¿verdad? Ja, ja, suelta, Aquí hay una escalera Ah, está bien, pero Aquí está la escalera, güey Sí, estoy a... Ay... Avanza nomás, avanza nomás. Voy para acá. los botiquines o te los llevaste? Tengo un botiquín. ¡Hunter! ¡Hunter! ¡Uy, oh, no! Cuidado, ya está, ya está, ya está. Ya está. el a ¿Dónde hay botiquín? Acá está el botiquín, creo. Podría haber en la ambulancia seguro. Sí, sí. ¡Ah! ¡Me lleva el viento! Está fuerte otra vez. Homer ¡Uy, qué raro! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Uy, está matando fuerte! ¿Qué es eso? ¡Está rompiendo el ¡Está bien! Ah. Ya, listo, avanza, avanza! vale ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, qué! mira. ¡Ay, se morir, ya se <todos> Acá no me puedo esconder bajo el agua. <risa> es que es muy poquito el agua, no es mucho. Habla algo acá. No, armas por aquí. Por acá no, hay es que armas. Mm, ya, eh, me voy a quedar con esto. No sé si estoy caminando adelante por el agua porque estoy herido. No es el agua, yo tengo que escribir el Ah, no, mira, por acá vinimos. Ajá, hay sí, un chingo. Sí, sí, sí. Yartos. Qué hartos. Cortar, cortar. Se abarco, uy, oh, me pedas, que está cayendo también. Está cayendo rayos, ¿sabes? Me veo. Está cerca ahí. ¿A dónde, no lo veo. Dame los miedos. <risas> ¿Dónde ah. no está el Acá está! está! Dar... ¡Ahí yo... Yo. Yo lo mate, yo lo mate, yo lo mate ¿Qué pasa contigo? Mira su carita es hermosa humildo <risa> No, no, no Ay, otra vez me rompí las patas Ayúdame <risa> la mierda Ayúdame Hay otro botiquín Ah, acá están los botiquines que dejamos Ayúdame, ayúdame. fuiste si muerto! ¡Ayúdame! Es que... ¡Ah, tío! Mátalo, mátalo, mátalo, ¡No le puede ver! Oh, yo yo ¡Al tanco, ¿no? tío! Oh, ¡Dale al al tan. ah oh, a mí nunca me ve. no! Oh, lo dicho. Me no! lo dicho. Corre aquí para arriba. Ya yeah, ven, Elis! Apúrate. No a parte! Al Pokémon, Pokémon. Vamos, Spidey. Apúrate, ¡Ay! Además, no, prim... ¡No, no, no! No, voy sin no, no. No, voy no. No, no, no. No, no mames. No, ¿qué pasó? No, ¡vamos! No! no tienes a su mirada, no te Ya lo he atendido. Sí. Voy a buscar otro. No me voy a interrumpir. Otra vez. No, mejor ay, me voy. no. Vale. No, a ah, bueno, por lo menos está el barco. lo, reviso. Ay, lo <ríe> <bueno>. <risa> <risa> <risa> Pokémon. No, Pokémon. <risa> <risa> no, el puche Pokémon. Pucha madre Pokémon. a la metes. Pues. Y bueno, espero que les haya gustado el video. <risa> si, les, si les ha gustado el video, denle like. Y si les gusta mi contenido, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos pronto. Ah, y suscríbanse al canal de Yasit.